Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te quiero hablar de las ventajas de la formación online en marketing digital, redes sociales y personal branding. Curiosamente, tres disciplinas que hace algunos años ni siquiera existían. Está claro que la formación online la podemos hacer de forma síncrona en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, lo cual es una gran ventaja por sí misma. ¿Por qué formarse en marketing digital? Pues primero porque ya no es una competencia exclusiva de aquellos profesionales de marketing. Todos podemos tener acceso a difusión de grandes contenidos y por tanto debemos conocerlo. ¿Por qué redes sociales? Porque se están convirtiendo en un lugar donde se generan conversaciones de mucho interés desde el punto de vista del networking. ¿Y por qué personal branding? Pues por 23 razones que tengo puestas aquí en este enlace que podéis ver en el post de aquí arriba. ¿Se puede combinar todo esto? Sí. De, de hecho, en el post os hablo de, un, de unos cursos de la Universidad de Vic, de máster, posgrado y curso de especialización que incluyen esto y en los que, bueno, yendo de mi parte, tendréis un descuento bastante considerable. Nos vemos la próxima semana.